Eso sí me interesa. <risa> Otro caliente en disputa. ¡Qué macizo! Bueno chicos, es el video por hoy en el tiempo, como Saúl, que la estúpida de ahora es completando todos los desafíos en Chicos mi nombre es Coco Bandicoot en las armas. Les pongo camuflaje de oro en Warzone chicos jeje. Espero que hago jugadas en las últimas muertes. Que hago para mis fans de fans de la audiencia mis fans. Pero siempre chicos jeje mi nombre es Coco Bandicoot. Nos veremos en el 10 de mayo para todas las mamis del mundo chicos. Cuiden a sus mamás porque siempre estarán con ustedes. Pero si ellas van a estar en el cielito lindo. Siempre se van a independizarse de ustedes chicos. Siempre las mamás del mundo.